Mientras más hablas sobre alguien, más propenso eres a enamorarte de esa persona. Convencerte a ti mismo de que dormiste bien e engaña a tu cerebro para simular que lo hiciste. La negatividad debilita tu sistema inmunológico y te hace sentir enfermo. Nuestras emociones no afectan cómo nos comunicamos, de hecho es lo contrario, Cómo nos comunicamos afecta nuestro humor. Las mujeres tienen el doble de receptores del dolor que los hombres, pero también su umbral de dolor es dos veces más alto. Viajar es útil para tu salud mental, también reduce el riesgo de ataque cardíaco y depresión. Cuanto más feliz eres, menos tiempo necesitas para dormir. Ser ignorado causa la misma reacción emocional que una herida. La última persona en la que piensas antes de dormir es la fuente de tu felicidad o tu dolor. Las mujeres con alta inteligencia tienen más problemas para encontrar pareja. Mientras más escondes tus sentimientos por alguien, más te enamoras de esa persona. Los buenos mentirosos son expertos en detectar las mentiras de otros. Cuando hay una discusión, la persona que pide perdón primero es la que más quiere a la otra persona. Las personas que entienden el sarcasmo son buenos leyendo la mente de otros. Los hombres tienden a olvidar pero no perdonar, las mujeres perdonan pero no olvidan.